Comunidad Reivindicativa Caribe quiere informar que en el municipio de La Guaranas, lo que es la carretera Pimentel-Guarana-Enea Génimo está paralizada. Llevan 40 años construyéndola y no la terminan. Ni parece que la van a terminar. Esta fue la denuncia hecha por José Suero, del municipio de Las Guaranas, al hacer referencia a la paralización de los trabajos en la carretera que comunica otras localidades de referido al municipio. Eh, la comunidad de ya, de Las Guaranas, ya fijamos fecha para un paro que ya lo informaremos en los próximos días, cuál es la fecha del paro. En reclamo de que esa carretera Pimentel-Guarana-Enea-Génimo sea terminada, también está el problema del agua. A la guarana le han construido tres agueductos, uno en los 70, uno en los 90 y uno ahora en el 2012. Y la guarana no ha tenido agua nunca. Esa es la situación desastrosa y la comunidad va a responder en los próximos días con un paro huelgario. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.